Hola Gaby, bueno vamos a mostrar una novedad como hacemos siempre, esto es el elemento ideal para el camping, para llevarlo en nuestro vehículo, eh, es una herramienta súper completa eh, que lo bueno es que lo tenemos todo en uno y queda guardadito en este bolso, esto es una pala, podría ser inoxidable 440, de una excelente calidad y de los mejores aceros que hay eh, más para construir este tipo de, de elementos, ¿no? Pala, hacha. ¿Sí? un hacha realmente fuerte y potente la podemos usar sin problemas que nos va a dar excelentes resultados sierra como puedes observar viene con un montón de, eh, de medidas para destrabar tuercas como para también cortar o abrir una panza de un animal por ejemplo acá también tiene el tapador como te decía acá en el mango desenroscas por ejemplo y te encontrás con otro cuchillo, con el que tiene otra sierra también, ahí mismo, también de excelente calidad y que corta, que es impresionante, acá seguimos desarmando el mango, te encontrás con destornillador Philip que lo das vuelta y del otro lado tiene destornillador plano, todos los cierres vienen con el o con lo cual es estanco, no le entra agua, ¿sí? acá atrás tenemos un perno para golpear un vidrio o algo de eso, que viene cubierto para que no nos nos enganche y sacamos también acá atrás y nos encontramos con el pedernal para poder hacer fuego. Realmente bueno, muy muy muy completa. Todo esto como te decía después se desarma y queda guardadito acá dentro del bol Realmente un accesorio ideal para tener en todo lo que es camping, casa, bueno todo lo que es aire libre. ¿no? Entonces, lo guardamos ahí y queda guardadito acá dentro todo de la funda. Excelente producto con un precio realmente bárbaro, así que comuníquense, como te decíamos también en de otros programas, martes y jueves en septiembre tenemos 6 cuotas sin interés con toda la tarjeta de crédito. Así que no duden en comunicarse.